En la antigüedad, el fenómeno aún existía, pero sin extraterrestres. En vez de ser abducidos por alienígenas, eran paralizados u obligados a bailar toda la noche por las hadas, o transportados por los ángeles. De hecho, tampoco veían platillos en el cielo, sino visiones y ruidos de armas fantasmales en los cielos, ejércitos y barcos enfrentándose en las alturas o desde el inframundo. Incluso, ya en el siglo VIII. Agobardo de León refutaba la existencia de barcos de las nubes desde el reino de Magonia, recogiendo los frutos caídos por el granizo.